muy bien. No, ya por último, los muchachos de la página de aquí nos eh, envían a hacer una pregunta para, eh, a su entender. ¿Cuál es el mejor narrador de béisbol de la República Dominicana? El, me, el mejor narrador de béisbol de la República Dominicana, eh, ¿Sí? la fanaticada lo sabe. ¿Cuál es, cuál es? La fanaticada lo sabe, es inteligente. Está por esta región, en un equipo de esta región. No es bueno, yo quiero mucho, a Franklin. Es un buen muchacho. Yo siempre lo he aconsejado bien y sé que es un trabajador tremendo. Eh, él es un buen entertainment. Eh, le pone, verdad, el sabor y eh, eh, eh, él hace un trabajo bueno, muy bueno. Pero, pero vamos a dejárselo a la fanaticada esa respuesta.